uno ya. Venga, empezamos. Bueno, yo veo que la sociedad ha cambiado muchísimo. Hemos perdido muchísimos valores que nos han costado un horror de, de, de, de, de, de cosas y de tiempos y de, y de historia. Han desaparecido. Yo veo que no hay el respeto por las personas mayores, ...que nosotros cuando niños teníamos por los por lo nuestros... ...siendo personas exactamente igual... ...y me gustaría saber por qué motivo ocurren esas cosas... ...hemos educado de la misma manera... ...hemos enviado al colegio mucho más que nos enviaron a, no, a, a nosotros... Eh, ...colegios más preparados, profesores más preparados... ...y sin embargo en el, en el tema de educación yo veo, veo un abismo un abismo, de, de, de lo que éramos a lo que somos. No me refiero a buenas personas ni a malas personas, lo digo en un contexto general de, de, de lo que es hoy la sociedad, la convivencia, el, el respeto, eso tan básico como, como es el respeto. Luego, en referente a que, a que estorbamos o no estorbamos, o nos sentimos más más queridos o menos queridos, eso ya forma parte bajo mi punto de vista de, de, de, de la edad, que nos volvemos más caprichosos, creo yo, por lo menos un poquito, más caprichosos evidentemente los queremos, los queremos tener con nosotros bastante más tiempo del que, nos, del que nos dedican, pero claro, es que están inmersos en, en, en, en una sociedad de valores tan... Tan brutales que no tienen tiempo prácticamente para nada. Yo lo veo así, a lo mejor estoy equivocado. Es mi forma de verlo. Sobre todo el respeto, la educación, el querernos. Ya está. Ahora antes a Ya estamos. A ver, lo que ha salido aquí.